Residentes en el sector 24 de abril de esta ciudad dicen sentirse satisfechos con el proceso de instalación del circuito 24 horas de energía eléctrica en la zona. Ya vamos a tener el circuito 24 horas. Esperamos que sea pronto ya que toma el viaje de la nace. Nos sentimos bien porque el, el circuito 24 horas es un favor para uno. Lo vamos, vamos a estar bien. Estamos bien, pequeño logros para. Darabu, y y, vale. y muchas cosas. Nos sentamos bien porque pensamos que vamos a mejorar. Muy bien, porque es un logro tenido aquí en Ibarra. Gracias a Dios, a los presentes, que estamos viendo con eso. Y eso es muy bien. Recordamos que luego de varios años de solicitud de esta modalidad de electricidad, diferentes sectores están siendo intervenidos, entre ellos varias localidades del sector Cristal Valle. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.